Saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo os está hablando en directo como siempre porque Prisline siempre emite en directo os está hablando desde madrid en directo en estos momentos luis en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que es andreína ahí la veis ella en estos momentos está en colombia eh, Es venezolana vale y y hoy nos va a contar pues un poquito pues cómo es toda su situación y cómo fue de venezuela a colombia y ahora cómo se va a venir a españa también nos va a dar muchas páginas para repoblar pueblos porque ya conocen muchas muchas páginas de repoblación y, y nada deciros también muy importante que todo lo que os decimos en el canal de PRISLine, pues es nuestra opinión personal de cada uno de nosotros o de los invitados que aparecen yo quiero que este canal sea vuestro canal por eso os estoy trayendo invitados de pues de muchos de vosotros, como Andreina, que es una de vosotros, otros que ya están aquí en Madrid, ¿vale? Mm, queremos haceros pensar, daros caminos y ya que cada uno decida si quiere venirse, si no se quiere venir a España, eso ya es decisión de cada uno. Doy la bienvenida a todos los que os estáis conectando ahora mismo en el chat. Podéis preguntar, que Andreina también os va a responder, que sabe, tiene mucho conocimiento, colabora mucho y los que veis luego el vídeo pues no me olvido de vosotros poner luego las preguntas en los comentarios que también las iremos respondiendo os doy mucho las gracias a los que me estáis ayudando a responder preguntas vale y, y os recuerdo lo de siempre el que vea esto y no esté suscrito pues que se suscriba y campanita muy importante la campanita algunos dicen que no no le avisa cuando estamos en directo eso es porque estáis suscritos pero no tenéis activada la campanita que viene en la aplicación de youtube que os avisa cuando emitimos bueno yo sin más dilación voy a dar paso a andreina eh, andreina yo creo que lo primero preséntate un poco para los que no te claro. conozcan te conozcan y ya pues seguimos vale listo hola a todos los prislines mi nombre es andreina eh, soy venezolana y estoy residenciada hace cuatro años en medellín colombia eh, Nada yo me vine por la misma situación que casi todos emigramos de venezuela eh, y me vine acá a Colombia porque es el país de, de nacionalidad de mi esposo. Entonces, pues acá estoy hace cuatro años y nada, con la intención de, de viajar pronto a España, conocer España, obviamente, conocer a Luis <risa> y, y ya y hacer vida ya con los niños, mi familia, que es importante. Y bueno, eh, hoy estoy por acá en colaboración de... De, siempre me, me presto para ustedes, para apoyarlos, para ayudarlos en lo que pueda Eso sí, les aclaro, esto es sin fines de lucro, totalmente con la intención de, de ayudarles. Y bueno, eh, yo en un video anterior había hablado de unas páginas que nos pueden ayudar a todos para información con respecto a pueblos. Eh, tenemos in, in las páginas importantísimas que no pueden dejar de, de buscar para repoblar, las que yo antes le había mencionado, volver al pueblo.org y las que ya les había mencionado Luis, que es volver yo es proyecto arraigo, ¿no Luis? Sí, proyecto arraigo y también sí. una nueva que es repoblación.es. Ajá, esa. ¿Esa la esa. sabes tú, la de repoblación.es? Sí, yo esa la tenía vale, pues los la prilines, oye Prislin, escoger boli y papel que luego me hacéis eso. en la consultoría de instagram me preguntáis cosas que ya hemos dicho en los vídeos de youtube eso, yo hasta sí. ahora las estoy respondiendo pero en el futuro os voy a decir al vídeo al vídeo eh, una claro. cosa solo eh, Andreina permíteme que les digas que la de repoblación .es están organizando para los que estéis ya en españa y queráis repoblar pueblos el ¿Cómo? 8 el 9 y el 10 de noviembre van a hacer una feria de repoblación en soria Sí, eso también lo sabía Luis. Muy importante, eh, ¿vale? Que el que esté ya en España y quiera aprovechar que vaya a esas ferias es para hacer networking con alcaldes, con pueblos uh -huh. y a funcionar. Yo, si sí, fuera es, vosotros, iría. Eso, sí, es muy importante porque uno se da a conocer. Mira, es muy importante. Yo estaba mirando eh, maneras de llegar a España y estabilizarse de la manera más pronto posible, de regularizar su estadía. Eh, ya Luis nos ha explicado las maneras en que podemos hacerlo en los videos anteriores, pero yo estuve mirando a Luis que hay una visa de emprendimiento para aquellas personas que puedan tener eh, económicamente el recurso, eh, conjugar la visa de emprendimiento eh, para ir a, a repoblar. Es, a mí me parece muy interesante. Claro. Si pues, sí, tienes un proyecto, y llegas a un pueblo que necesita ser repoblado, pero además de ser repoblado, también necesita crecer económicamente. Entonces no vamos a llegar a un pueblo, eh, como siempre los digo, aportando, debemos de aportar. No vamos a llegar a un pueblo a esperar, no. O sea, siempre aportando, siendo emprendedores y así nos podemos destacar y podemos recibir ayuda y colaboración. de. No estoy hablando de ayuda económica, estoy hablando de influencias que nos pueden abrir puertas. Entonces... Eh, yo estuve mirando en la visa de emprendimiento, no te exigen, no te exigen un monto, eh, mm, o sea, un monto específico, eh, grande. Te efectivamente. Dicen... No te exige, no pone monto. Lo único que te pone es que tiene que ser el proyecto que vayas a hacer, pues cómo lo vas a financiar. Uh -huh. Pero no hay ni Exacto. un mínimo ni hay un máximo. Efectivamente. Exacto. Y tampoco hay un límite pa, de para cuántas personas vas a contratar, ¿no? Tampoco lo hay. Entonces lo que debemos hacer es materializar nuestro proyecto explicarlo en una hoja eh, Qué vamos a hacer qué pensamos hacer y a mí me parece muy interesante Luis porque estás llegando a un lugar estás poniendo toda tu, tu, tu creatividad todo tu emprendimiento vas a crecer muy rápido en un pueblo se crece muy rápido, muy rápido, muy rápido. activamente y, uh -huh. y, y que sepáis bueno ahora les di, les has dicho ya las páginas no andreina y el, sí. y el que no las tenga sí. claras, que se vea los vídeos que hemos hecho de los pueblos, que están ahí. Y sí. también sí, el que ¿verdad? no sepa lo que es la visa de emprendimiento, que os está diciendo ahora mismo Andreina, que vea el vídeo anterior que hicimos, eh, que ahí lo explicamos, ¿verdad? Hay un vídeo que lo explica, ¿verdad, Andreina? Sí, claro, como te dije, como lo acabo de decir. Luis en los vídeos nos ha explicado exactamente todos los pasos que debemos de hacer. Y de acuerdo a nuestras necesidades, a dónde nos podemos acomodar. Yo acá tengo unas páginas informativas, son únicas exclusivamente informativas, que nos pueden ayudar a despejar incógnitas. Sin embargo, yo lo primero que les recomiendo es mirar todos los videos de prixlines Entonces ya esto sería secundario, pero de, de, de pronto les va a servir. Entonces tengo una página que se llama, tomen nota por favor, como dice Luis, porque ya luego las consultorías se hacen un poco repetitivas y no queremos eso queremos eso sí, no, el... dentro de poco en las consultorías de instagram el que me pregunte algo que hemos dicho en youtube le voy a remitir digo mira está en youtube hasta, claro, ahora, sí. hasta ahora lo estoy tratando de resumir pero es lo que tú dices si no se hace repetitivo así uh -huh, que es a tomar nota luego por cierto es... las preguntas del chat luego te las traslado vale andreina sí claro que sí eh, bueno eh, tenemos trabajar en pueblo en un pueblo trabajar en un pueblo esta página es totalmente informativa. Trata temas de cómo puedes desarrollarte en un pueblo. O sea que en cualquier parte del mundo. Esto no está solamente en España. O sea, esta página es globalizada. Entonces, tenemos Confederación de Centros de Desarrollo, COCEDER.org. La página es COSEDER.org. En esta página, esta página hace, eh, hace el trabajo en conjunto con Volver volveralpueblo.org. Este es una, como lo dije, una confederación de centros de desarrollo, es una ONG de acción social, trabaja en conjunto con Volver al Pueblo, como lo acabo de mencionar, están en Facebook, en Instagram y en YouTube. Eh, ellos tienen allí para, registra para registrarte, para formar parte de algún voluntariado, así te das a conocer, a mí me parece magnífico eh, que ya te conozcan. Luego cuando llegues a España te diriges a la sede, ah, mira, yo soy la persona que te mandó el correo, que se prestó como voluntaria, eso te abre muchas puertas, te abre definitivamente eso te abre demasiadas puertas. Entonces, allí tienes eh, noticias importantes que se dan en los pueblos, por ejemplo, en este momento, o oh, perdón, en el mes pasado, en septiembre, había una noticia que me pareció muy interesante para las mujeres eh, que, son, eh, que comenzaron los itinerarios formativos para inserción sociolaboral para mujeres inmigrantes en el medio rural. Entonces, eh, ahí van descargando y actualizando información eh, correspondiente a todo lo que es pueblo y todos los, los eventos. Como lo acaba de decir Luis, que en Soria, Soria, Va a haber ahora ese encuentro, entonces ahí también encuentras ese tipo de información. En viajarconilusion.es es una página que te ayuda a tu despejar dudas y te da característica de lugares a donde puedes llegar, a donde puedes llegar según tu, lo que necesites, lo que requieras, tus necesidades, eh, a donde quieras ir, a, a donde tú creas que es más fácil desarrollarte profesionalmente o personalmente, entonces ahí te da zonas turísticas, te dan, están los pueblos de la A a la Z eh, de España, eh, los pueblos pocos habitados, eh, curiosidades de pueblos, informan requisitos de cómo viajar con mascotas, que... Eh, en un video Luis tenía la incógnita, entonces allí pueden encontrar la información. Recuerden que si van a viajar con una mascota, tienen que buscar la información tanto en su país como en esta página, que es la página que te ofrece la información que exigen en España. Pero debes de buscar la información que te piden en tu país para tu salir con la mascota. Entonces seguimos. En mequieroir.com es informativa de migración, de visas, programas, noticias migratorias, características de países para que decidas cuál se acomoda a, tu, a tus necesidades, a tus exigencias. En miviajar.com, miviajar.com es un blog, un blog de viajes, un antes, un durante, un después de un viaje. Ahí se cuentan eh, anécdotas de cómo que vivió cada persona, qué conoció, cómo les fue. Consejos y curiosidades. Bueno, ahora voy por una página que es creada por la Cruz Roja. Se llama Migrar.org. Este es un espacio de apoyo a las personas inmigrantes en España. Eh, ahí te ofrecen ofertas de empleo, eh, asesoría jurídica y es gratuita. Ahí les recomiendo que puedan contactar con ellos. Les voy a hacer eh, un repaso entonces de las páginas. Trabajarenunpueblo.com. Coceder.org, Coceder todo con C. Eh, Viajarconilusión.es, mequieroir.com, miviajar.com y la que creada por la Cruz Roja, migrar.org. Ahora luis eh, les voy a hacer como un repaso de las ong que están disponibles en españa Perfecto, Quedan lo, lo que tú quieras yo estoy mientras tomando nota de las preguntas que nos están haciendo ahora mismo en el chat para luego trasladarte las estoy apuntando luis. y luego te las paso y los que lo claro. veáis luego eh, ponerlas en los comentarios que andreina seguirá también pendiente de los comentarios eso sí claro muy importante yo les puedo ayudar en la medida que pueda. les voy a aclarar yo no soy abogada no tengo eh, estudios de ley migratorias, no. Yo leo, me informo, voy, he eh, visitado consulado. Y tienes eh, la experiencia, que es lo más importante. Sí, tengo experiencia porque ya migré, ya me fui de mi país, me tocó averiguar un montón de cosas porque antes de yo venirme para, para Colombia, yo pensaba irme para Ecuador, pensaba porque era, eh, o sea, era el lugar era un lugar que yo buscaba para para acomodarme pero obviamente en temas de papeles me tuve que venir para acá era más fácil por mis niños para mí no es fácil porque yo todavía no tengo ningún beneficio de, de, de ser una esposa de un colombiano entonces por eso tengo también la idea de irme a españa eh, a, a, a, pero yo andreina estuvo hace cuatro años se vino de venezuela a colombia y ahora lo uh -huh. están preparando para venirse de colombia a españa, a españa y tiene vamos, claro. un know-how un conocimiento que lo que os digo siempre pilines entre todos sumamos mucho por eso insisto ayudaros entre vosotros tanto en los comentarios como en el chat vale ahora sí. y siempre vale que, que entre todos sumamos mucho Ustedes claro es muy, sí, es, es muy importante que sepan que yo les puedo ayudar a la medida que yo tenga el conocimiento yo lo hago lo hago con mucho cariño con mucho cariño eh, y Nada, yo, o sea, simplemente quiero que lo que yo pasé no lo pasen, no lo pasen, la verdad, que yo preguntaba algo, no me dan, no, o sea, a mí me tocó, a pesar de que yo investigué, me tocó venirme y empezar de cero y aprender con todo lo que me ha pasado, entonces yo por, el, por este medio puedo asesorarlo, puedo ayudarlo totalmente gratuito, yo no les cobro nada, y yo he vivido muchas cosas y me he tenido que trasladar a muchos organismos para resolver mis problemas. Y desde ahí es que yo tengo el conocimiento. Eso se los quería aclarar porque hay muchas personas que me escriben preguntándome cosas que yo la verdad no tengo cómo responder. Y no quiero que piensen que pues lo, no lo hago porque, porque soy mala, mala clase o okay, que no. Yo, yo la verdad lo que yo pueda sí les respondo. Entonces vamos a hacer un repaso de las ONG. Eh, yo estuve mirando las ONG y me concedí con unas, no sé si ya, para los que lo conocen, muy bien pero hay unas personas que no lo conocen, entonces para que tomen nota eh, ONG rescate, ONG rescate.org asesoría gratuita, totalmente gratuita, pueden acceder allí, mirar la página, informarse cepain.org, termina en M, cepain, o r eh, ACATI, este se escribe así a, -C -A -T H, -I O, R, -G asesoría especializada, orientación laboral, cursos de idioma, muy importante para las personas que se van a Cataluña, eh, te, te ayudan con el idioma catalán, eh, tienen un correo disponible para que los contactes y eh, conozcan sus derechos, asesorías gratuitas, todo. Es muy importante que cuando vayas a migrar, conozcas tus derechos como migrante. Porque estamos acostumbrados a que llegamos a un país y nos quieren, como decimos en Venezuela, nos quieren pisotear. Entonces no, nosotros también debemos de conocer nuestros derechos y siempre, como les he dicho a todos, ir preparados con todos los requisitos. Pero un que inciso, solo, Andreina, viste el vídeo de ayer de un compatriota sí. tuyo que lleva 17 años en España uh -huh. y dijo sí. que los españoles nunca le pisotearon Es verdad. ¿Y hubo algún es empresario que le pisoteó? Pero que no Ajá. era español, no dijo la nacionalidad, y me parece muy bien porque no todo el mundo es igual, pero que dijo que cuando habían abusado de él, así económicamente, no. que nunca que los españoles nunca lo habían hecho. ¿Lo dijo él? No. Sí, ¿verdad? y yo la verdad, dentro de lo que he investigado y la experiencia que he tenido con interactuado con gente de España, no, ninguno, la verdad, no he conocido ningún caso de, de ese tipo de cosas. Eso se además más que todo acá en América, en América. La verdad, Luis, acá o se ven muchas cosas. Y, y no yo lo hago solamente para que ellos se orienten uno no sabe dónde puede conseguir también una persona que intente vulnerar sus derechos entonces lo importante es que todos sepamos nuestros derechos yo eh, por mi, Porque yo vivo en españa yo sí. aquí veo que vuestros derechos se respetan siempre habrán casos aislados pero sí. vamos yo doy mi testimonio y también los invitados que veis que os pongo aquí de españa Vamos, ya les preguntaré siempre. ¿Vale? Sí, no, y no es nada, no es nada más eso, Luis. Acuérdate que también hay muchas redes por ahí de, de cosas raras, tú sabes ya. Entonces sí. es importante. Sí, entonces. Eso mira, eso... la chica que estaba esta tarde en Instagram me lo ha dicho que le manda el dinero a su familia, pero, que lo, pero está en Italia, ¿eh? Y que lo hace por una red, no sé qué, que luego no le dan justificante. Yo le he dicho, es que ese justificante te viene a ti muy bien, porque luego para pedir el asilo para tus hijos. Claro. Te van a pedir que les estás manteniendo. Entonces, el justificante es bueno que lo guardes. Y no sé qué me decía que no le dan justificante, pero vamos, tampoco son idas Bueno, te dejo que sigas, Andreina. Sí, bueno, está el cesar.org, es concepto cesar. Provivienda.org, esas son muy conocidas, acoge.org y por ahí, bueno, esas son las ONG, las organizaciones no gubernamentales que yo conseguí. Eh, yo quiero hacer un énfasis de algo que me parece que es una opción muy buena y también recomendarles, hacerles un pequeño consejo, darles un pequeño consejo a las personas que van a migrar a España, que llegan, van a buscar trabajo eh, y luego porque no consiguen algo en el momento en que llegan entonces van para el lugar donde están, la, donde están en su estadía y ahí se quedan pensando, mirando grupos en internet, no. O sea, yo les recomiendo que seamos un poco dinámicos, proactivos. Eh, a medida que no vayas consiguiendo, puedes hacer un curso, me parece también una idea muy buena. Eh, entonces, aquí yo pude mirar en una página que se llama Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante. Eh, en la programación CEPI de Madrid, en Arganzuela, Luis, no sé si es así se pronuncia, Centro Arganzuela, se llama, eh, es de formación laboral, eh, hay cursos de formación laboral, eh, por ejemplo, en este momento están, una de prevención de riesgos laborales, para las personas que están en España ya. Les doy este tips para que vayan y busquen, eh, hagan este, estos cursos. Yo para los que están bueno, en España les diría que vayan a la feria de repoblación. También. El 7, el 8, que no se me olvide, el 8, el 9 sí, y el 10 en sí. Soria. Sí. De verdad, el que esté en España y quiera repoblar pueblo, que aproveche. En repoblación.es lo va a ver. Incisos rápidos. Sí. Lina Garcés, no vamos a repetir todas las páginas. Luego, como el vídeo se va a quedar en YouTube, nos está preguntando en el chat que si puede repetir las páginas. Pues le das al replay y las vas apuntando. Edwin nos dice que si puede pedir asilo desde Colombia. ¿Qué le dices a Edwin? Eh, yo reco Mejor que no. venga a España, ¿verdad? A pedirlo. Sí, tienes que ir a España. Es que lo puedes pedir en ah. la embajada, pero es fácil que te digan que no y ya no claro. te olvídate de tarjetas rojas, Edwin. ¿Vale? Eso sí, sí, es mejor, estar en España, es mejor estar en España. Betty nos pregunta si hay edad para repoblar. No, Betty, en España no, no hay problema de edad. Vente con 70 años si quieres, como si vienes con 20, con la edad que quieras. Y, vi, y Raquel. En lado. La, está muy preocupados es todos por la visa SEGE. No es una visa, es una cosa, pero no. que al final no entra en el 2020. Entra en el 2021. No. Pero es una tontería, es simplemente para que no vengan delincuentes. Se hace por internet, vale 7 euros. Pero lo han retrasado hasta el 2021, ¿vale? Hay una página web, ponéis. Pero vamos, que hasta el 2021 no entra en vigor, lo han retrasado un año más. Pero no es una visa, es como un control de seguridad. Sí. Para no ver hice, que el sí. que viene no es un delincuente. Ya está. Exacto. Pero no es una visa exacto. Y lo último, nos pregunta Marlon, que eso sí que eres especialista, porque hiciste un vídeo aquí. Cómo hablar con los alcaldes, cómo dirigirse a los alcaldes. Te los dejo todos sí. tuyos, Andreina. Eso es muy importante bueno, que se lo expliques a Marlon y a todos. Edwin. Eh, bueno, eh, eh, mira, yo te, como lo dije ahorita, vamos a ir a un pueblo, se supone que un pueblo tiene muchas falencias, muchas falencias, entonces nosotros debemos de fortalecerlo, eh, no vamos a ir nada más a, a buscar facilidades, no, vamos a aportar, entonces llamamos al ayuntamiento, buscamos siempre el ayuntamiento del pueblo donde queremos repoblar, eh, y hacemos la llamada muy cordialmente, nos presentamos, y primero, lo primero que vamos a hacer es exponerles una idea que tengamos. Ah, mira, eh, mi nombre es Edwin. Tengo pensado irme a España. Eh, voy, estoy empezando trámites migratorios para regularización migratoria. Y tengo pensado eh, emprender un negocio. Tengo pensado emprender un negocio eh, acorde a las necesidades que tenga el pueblo para generar eh, empleos. Eh, entonces me podrían decir... De Ay, Andreina, no sé si, si se le ha cortado la conexión. Ay, Prislines, que como estamos en directo... Andreina. Me parece que hemos perdido a Andreina, Prislines. Esperad, que a ver si la puedo recuperar. Segundito. Ay, ay, ay, qué pena. Espera, que la voy a volver a llamar. Es que estamos en directo, ya está en Colombia. Yo estoy aquí en Madrid y algo ha pasado que se le ha desconectado. Espera. Vamos a intentarlo arreglar en directo. Bueno, está interesante, ¿no? Las preguntas del chat las estoy apuntando, ¿vale? A ver. Que vamos a dar con Andreina. Espera. La estoy volviendo a llamar en este momento por Skype. A ver si logramos contactar. bueno está interesante no Prisliners. algo le ha debido de pasar porque le estoy llamando ahora mismo y no y no conecta bueno pues mientras os voy respondiendo las preguntas venga a ver voy a empezar desde abajo arriba o teníamos ahí un Prisliner también que quería que quería aparecer Franklin, me parece que eres no te he perdido bueno aprovecho para deciros el presliner que quiera salir en youtube porque yo quiero que este canal sea vuestro canal como lo que hacemos en instagram entonces todo el que quiera salir aquí en consultorías o aportando información lo único que tiene que ponerse la aplicación skype en el móvil como ha hecho andreina y ya hablamos internamente y ya agendamos un día para hacerlo a ver venga aprovechar a las consultas que os las resuelvo a ver me voy a poner aquí el chat Andreina tú si nos ves cuando estés conectada me avisas andreina es que se le ha caído la conexión algo ha pasado venga preguntas ¿Cómo me registro para repoblar soy docente y me encanta trabajar judith guerrero te miras los tres o cuatro vídeos que hemos hecho de los pueblos Ahí os hemos dado un montón de páginas y las que estaba dando ahora andreina vale luis tengo ni puedo trabajar rodrigo te tienes que sacar también el permiso de residencia y trabajo el ni es para hacer gestiones, para abrirte la cuenta bancaria, para que te puedan hacer un contrato, ¿vale? Pero necesitas el permiso de trabajo también. De Mr. Rich, estoy en Holanda, soy colombiano, llevo ocho meses. Preguntas, preguntas para que os pueda resolver. Luis, buenas tardes. ¿Cómo consigo empleo en España? Gustavo, a verte todos los vídeos de preline Yo las, las preguntas que están respondidas, no, no, voy a, no puedo hacer 200 vídeos aquí en, en dos segundos. Ya me mencionado un grupo que se llama sin papeles en Madrid, donde puedes saber pueblos, pues a verte, a verte los vídeos de los pueblos que os hemos hecho. Repoblar pueblos 1, 2 y 3, ahí os decimos un montón de pueblos y de eh, de pueblos y de páginas para, para filtrarlos, Horacio, ¿vale? A ver, eh, Jonathan Barrios, ¿a qué una alcaldía ta, está ah, Eso, mira, muy importante, de verdad, ayudarnos entre vosotros, ¿vale? Porque yo solo si no, no puedo. mirar mirar Andreina, cómo me está ayudando. Y bueno, y muchos de vosotros me estáis ayudando, ¿eh? En los comentarios, y os lo agradezco un montón. Porque yo observo que hacéis preguntas y luego vosotros mismos las vais respondiendo. Y aquí en el chat hacer lo mismo, ¿vale? A ver, seguimos. Luis, disculpa, pero ¿qué se puede hacer si al momento de contactarlos me dicen que necesito tener nacionalidad europea de residencia en España? Por favor. A ver, claro, es que ellos os tienen que pedir la... que tengáis los papeles arreglados. Porque si no, y más en público, pues si no, el Estado no les deja. Ellos necesitan ser repoblados. Eso es sí o sí. Pero claro, necesitan que tengáis vuestros papeles arreglados. Para eso os hacemos todos estos vídeos: cómo arreglar los papeles. ¿Vale? tenéis que ver los vídeos y cada uno según su situación personal arreglarlos mira andreina está apareciendo Prislines, espera que acaba de aparecer Todas las preguntas que hacéis la voy a volver a llamar todas las preguntas que hacéis ninguna os puedo asegurar que queda en saco roto yo cuando acabo un vídeo me repaso todo el chat tomo nota de las preguntas para nuevos vídeos y tal ¿eh? que lo sepáis y las de los comentarios lo mismo a ver voy a llamar a andreina que parece que ya está conectada Espera creo que me está llamando vamos a hacer un canal en el que vosotros sois los protagonistas Andreina las cosas que, las cosas que pasan espera que, la, que te paso ya hemos recuperado la conexión con Andreina no pasa nada no sí. pasa nada les estaba respondiendo preguntas todo es todo. un poco les estaba respondiendo cosas. preguntas y les he dicho cómo tienen que hacer para aparecer en el canal porque el canal de Prisline lo hacéis vosotros todos vosotros. Andreina sí. es una de vosotros. Yo simplemente la claro. pongo en contacto y yo os doy la información que yo veo. Cada uno da la información que él ve. Andreina, pero, ¿qué ha pasado no, ahora? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, pues sigue. Sí, ya. Sí. No, o sea, había un pequeño corte No pasa luz, nada. Pero Son bueno. cosas del directo, pero le da, le da más emoción, sí. le da más emoción. Que lo más más emoción, más emoción. Prisline siempre en directo, por eso insisto, suscribiros y campanita para que os es avise en la aplicación. A, a mí me encanta, me ha pasado. Ya está, cosas del directo. Puedes seguir, Andreina. Bueno, eh, entonces, como le decía Edwin, entonces, o proponerle al alcalde una videoconferencia, qué sé yo también, eso es algo arriesgado, pero lo pueden hacer no hay problema mira yo quiero hablar con un alcalde porque tengo este proyecto así así muy concreto muy firme con mucha seguridad y ya y con eso yo creo que lo pueden hacer ya yo lo he puesto en práctica y me funcionó. funciona, me funciona eso es una manera que lo están preguntando en el chat cómo repueblo si me piden permiso de residencia o pasaporte europeo pues os lo acaba de decir andreina pro pro proponiendo un proyecto Sí, Según con la vida de emprendimiento. Con en ese proyecto, a... si os lo aprueban, os van a dar permiso de residencia y trabajo. Y podéis repoblar. Fíjate y que puede, sencillo. aparte de eso, puedes traer a la familia, con esa misma ley. Efectivamente. Uh -huh. Te puedes traer a Entonces, toda la familia. A toda la familia, correcto. Entonces, bueno, voy a continuar. En lo de los cursos. Para las personas que andan buscando empleo y no consiguen empleo y luego se van a sus casas a hacer enterándose por cosas en redes sociales, yo les recomiendo que busquen en las en, en este centro que se llama CEPI y, y se informen, porque ahí hacen talleres también, eh, eh, los entrenan para el empleo, por ejemplo, mire este, eh, este 15, martes 15, eh, hay un taller que se llama Entrenándonos para el Empleo, esto es en Madrid, en Madrid, para las personas que están en Madrid, eh, son de 12 del mediodía a las 14 horas con, eh, en horario continuo, eh, hay una que se llama de, para inglés, también hay Luis, para inglés, eh, el 14 de octubre, 21 de octubre, 28 y 29, esto queda en la calle Arquitectura. En, ahí en Madrid. Entonces, bueno, esto también es una idea que les tengo como para que no se queden sin hacer nada y la que les dio Luis también para que puedan... El que no tenga nada que hacer, a Soria el día 8, 9 y 10 Sores. de noviembre, apuntarlo a Soria 8, 9 y 10 de noviembre, Soria España, el que esté en España, a repoblar. Toda la información en repoblación.es. No me para de decirlo. Eso sí, entonces como eh, ya esas son unas ideas, entonces pueden buscar en CEPI como les dije anteriormente, con C, CEPI, y ahí pueden averiguar todo, toda la programación que tienen para, para personas inmigrantes para la preparación sociolaboral. Entonces, eh, tengo una información muy importante que les voy a compartir. Es una información eh, ya confirmada para los venezolanos, para los venezolanos que van a entrar eh, a España se ha dado la orden de no pedir requisitos a los venezolanos, ojo, ojo, ojo a todos, este, este, pues esta orden que, que están emitiendo ahora, no quiere decir que van a venir de manera irresponsable, o sea, deben de ser muy responsables al momento de emigrar, traer todos sus requisitos, ya Luis tiene un video acá muy completo donde te explica paso a paso los requisitos que debes de traer, pero entonces, en este momento hay una orden que, que es lógica, como le hablaba yo con Luis, eh, que no van a pedir requisitos a los venezolanos, o sea, en el momento en que están ingresando no los, no los abordan para pedirle los requisitos que normalmente en otros aeropuertos te están pidiendo. Por ejemplo, hay una chica que entró desde Ámsterdam y le pidieron absolutamente todos los requisitos. Pero, ¿qué pasa? En España es otra cosa, porque en España estamos viendo que la migración está aumentando, entonces no, no es conveniente pedirlos y pararlos a todos en, en el aeropuerto porque ya está muy colapsado. Entonces, la orden es no pedirles requisitos en el aeropuerto de Barajas o cualquier aeropuerto de España. Esta medida es para que puedan continuar su destino. Y no se queden en el aeropuerto pidiendo asilo porque ya está colapsado. Pueden solicitar el asilo en el aeropuerto, eh, eh, Si lo pueden hacer. Pero no los van a meter al programa de acogida porque está colapsado. Está colapsado, los albergues, los albergues están colapsados. Entonces, ya por esa parte pueden eh, venir tranquilo. Ay, al día siguiente, y como saben es que sí. todos los venezolanos, 99,9 eh, vais a pedir el asilo, es una tontería sí, andar pidiendo los requisitos de turistas si saben que mañana o pasado vais a pedir el asilo luego. Entonces. Ya os he dicho que las condiciones van a ir mejorando poco a poco mejorando por eso claro. vamos a decir, mira la buena noticia que nos da Andreina pues ya han dado orden que a los venezolanos pues que pasen directamente sin mirar si tenéis lo del, del turismo sí. el no sé qué y en no sé cuántos y no o sea, lo pidáis en el aeropuerto pedidlo luego al, al día siguiente o, al, o en el mes siguiente cuanto antes mejor entonces ¿qué pasa sí. si os pedían requisitos pues siempre había alguno ya pedí allí mismo el asilo y eso complicaba las cosas. En el aeropuerto no hay que pedir el asilo. El que quiera saber por qué, que mire los otros vídeos. Te dejo antes. Exactamente. Sí, entonces, bueno, eh, nuevamente hago como énfasis en que no lo hagan de manera irresponsable, venganse con todos sus requisitos, pero ya vénganse más tranquilos de que no, no, no corren ningún riesgo. Y un consejo que les voy a dar: siempre que vayan a migrar, que vayan a ir a algún país, especialmente a, este, a España, eh, vénganse tranquilos, piense que van a venir de turismo, eh, en España son personas muy queridas, yo no he ido, pero he interactuado con personas españolas y como bien saben, en Venezuela, la mayoría de las personas que, que hicieron vida allá fueron migrantes de España y Ahora, de ciertos perdona, he visto un comentario de alguien de Venezuela aquí ya en España, que decía ¿Sí? que, que, que exigíamos mucho que el trabajo en España que el venezolano no estaba acostumbrado a tanto trabajo ¿Eh? ¿Tú crees que ¿es así o no? Yo me reí Uy, yo, yo no lo digo ¿eh? yo lo vi en un comentario y <risa> sí, que somos majos eso. ya lo estáis viendo pero yo soy español y aquí estoy ayudándoos sin ningún tipo sí. de interés que a mí nadie me sí, paga ni que me pague nadie por la ayuda es verdad pero que he verdad. visto comentarios de ese estilo que aquí es que se trabaja duro ¿tú qué opinas? <risa> No, bueno, eh, Luis, mira, yo en esa parte, yo soy, un, yo estoy muy, muy directa en lo que yo pienso, la verdad, yo soy muy directa. Claro. Mira, la persona, primero que todo, de, dejemos de estigmatizar, de que si los venezolanos somos, que si los peruanos, que si los españoles, en todos lados donde lleguemos tenemos que trabajar, y si no trabajamos, ¿qué? No, no hay ciencia, no tenemos ciencia, entonces, eh, de que nosotros no estamos, o si sí estamos acostumbrados, mira, te lo digo yo, que... No sé, no hablo por todos, no hablo por todos porque en todos los países hay gente buena, hay gente mala, hay gente floja, hay gente trabajadora. Pero me consta que somos unas personas muy trabajadoras, la verdad. A mí me ha tocado trabajar muy duro, no me gusta ni ando diciéndolo todo el tiempo a... a a gritos en todos lados, pero quien me conoce sabe que soy una persona muy trabajadora e incluso yo conozco a muchos venezolanos que son demasiado valientes yo no lo he hecho, no me ha tocado, se han montado en buses a vender y eso me parece un trabajo súper duro pero muy honrado, muy honrado y me siento súper orgullosa porque en vez de estar robando, en vez de estar haciendo mal, están trabajando, están trabajando duro por su familia. Entonces dejemos de estigmatizar, dejemos de la xenofobia, olvidémonos de eso, somos, todos somos iguales, todos venimos con los mismos, las mismas cualidades, el, tenemos cerebro, tenemos corazón, tenemos todo. Entonces ya ese ese pensamiento por favor saquemos yo lo vi hoy y le pedí respeto por favor a esa persona que hizo ese comentario porque me parece absurdo que yo llegue a un país y diga que estos son flojos no o sea y si nos podemos dar nos ponemos a dar cuenta hay países que se han desarrollado gracias a los migrantes entonces seamos un poco más abiertos eso, entendamos. Eso seguro europa necesita seguro exactamente no, no, entonces, estar seguros es que Europa sí, sí, se está quedando vieja, aquí no nacen niños, uh -huh. nacen, sí, niños entonces, nacen vuestros hijos prácticamente, que lo sepáis uh -huh, Sí, entonces ya dejemos eso a un lado y ya seamos positivos, coopere, cooperemos entre nosotros mismos Como yo lo hago acá, yo tengo muchas personas que me piden ayuda Yo lo ayudo con mucho, de mucho corazón, de mucho, con mucho entusiasmo Me alegra que todos tengan la intención de superarse pero ese tipo de comentarios no me gustan para nada y soy directa soy sincera luis la verdad no, pero que no. escucha el que yo te decía yo no sé cuál dices tú pero lo decía una venezolana ¿eh? lo decía ella sí. en el sentido, lo decía ella como que ella le había pasado como venezolana o sea, estoy de acuerdo ah. contigo que no todos los españoles son iguales no todos los venezolanos son iguales no todos los ah, no, efectivo, Exactamente. totalmente de acuerdo pero la que yo me refería lo decía una chica de venezuela en el colombiano decía soy venezolana y, lo que, y estoy en España. Y lo que pasa es que los venezolanos, ella ya generalizaba. No nos gusta no hacer, sí. Pero, bueno, pero era venezolana sí. a que yo me refiero. ¿eh? Era, ella era de, de Venezuela. Pero, te, pero estoy sí, de acuerdo. Yo, con mire con que dice, no hay que yo mire por otro comentario. Claro, sí. Claro, sí. Ah, no, no, no, no. A lo mejor ella tenía una situación económica claro, muy estable y no le pero que no todos. Oye, que así. nos dice Rodrigo que, si, que tú, tú todavía no has venido a España, ¿verdad? Solo en Sudamérica, ¿verdad? Vas a venir ¿Perdón? ahora, pero no has estado anteriormente, sí, sí. ¿verdad? No, no he estado en España, no, no he estado. No tengo no, familia lo en España, veces, pero chat, no. sabes, por eso, Yo es que estoy tomando nota de las preguntas del chat, ¿vale? Listo. Eh, bueno, chicos, empiezo otra información, que me parece súper importante, muy buena para las personas que vayan a migrar. En este momento voy a hacer este paréntesis para hablarles de una agencia de viaje. Eh, Luis, recuerda que quedamos a medias en ese video. Una agencia de viajes que se llama flight Travel. flight Travel es una opción muy buena para aquellas personas que deseen viajar con fines migratorios a España. Les voy a contar. flight Travel es una agencia de viajes que trabajan con una aerolínea llamada Turkish, Turkish Airlines. Te ofrece paquetes súper económicos, muy buenos, me parecen magníficos. Eh, yo me he dado la tarea de buscar. Yo tengo una familia muy grande. Entonces, mientras yo más economice, me va mejor para irme de viaje. Entonces, yo en esta búsqueda eh, me he encontrado con esta agencia, repito, se llama Flight Travel. Se, se escribe F-L-Y-T-R-A-V-E-L. -E entonces, Flight Travel. Eh, entonces, yo en esta búsqueda eh, he conocido muchas, eh, muchas agencias y yo particularmente siempre fui muy cerrada con, con, lo, con mi opinión de, la, la, de las agencias, yo decía no, las agencias siempre eh, son súper caras, te ofrecen paquetes que son innecesarios, no son para nada productivos, pero en esa búsqueda me conseguí con esta agencia de viajes y me parece una muy buena opción para todos los que quieran irse a España o a alguna otra parte de, de Europa, eh, porque ellos te dan la opción de viajar con fines migratorios, ellos te ofrecen paquetes a toda Europa, desde Caracas, ellos están ubicados en Valencia, Valencia, Venezuela, y tienen vuelos desde Caracas a Madrid desde 660 dólares, $660, pero no, o sea, no es nada más el vuelo, te ofrece el seguro de viaje y te ofrece la reserva de hotel. Eh, cuando hablamos de fines migratorios tienes la opción de anular el vuelo de ellos. De regreso a tu país. De la ventaja que queríais todos. Que yo os decía que había alguna agencia que podías anular el uh -huh. billete de vuelta. Exacto. y te un dinero. Pues ya lo ha dicho <ríe> sin ningún interés comercial, ¿eh? que lo decimos un no, título informativo. Para nada. O sea, sí, es totalmente informativo. Sí, y lo he investigado muy bien. Eh, he hablado con los asesores, me parecen. Súper, ellos, o sea, ellos ellos entablan una relación contigo que te ayuda, que tú te, te ayuda a despejar, a despejar dudas y te acomodas al, al plan que ellos te ofrezcan, al, al mejor que ellos te ofrezcan. Ellos no solamente tienen vuelos a, a Europa, también tienen vuelos a otros destinos. Eh, pueden contactar con ellos por eh, Instagram, por arroba flightravel, para mí <ríe> para que ellos busquen eh, en arroba flytravel. G eh, G -O, o sea, arroba .go. entonces, ahí pueden mirar todo, todo lo que ellos le ofrecen, los números de contacto o bien si necesitan que yo les ayude con el contacto, también se los puedo pasar eh, yo les doy la información básica y me parece súper importante porque... Como te dije, Luis, aparte, mira, hay un, hay un tema que me pareció también que se me acomodaba mucho a mis necesidades, porque mira que yo conseguía vuelos económicos, Luis, por, por, una, por una aplicación. Y cuando yo iba a hacer, cuando yo hacía clic en el vuelo, eh, bueno, aparte de que no incluía las tarifas, las tarifas la de, de aeroportuaria, entonces te hacía escala en Miami. Eh, y para hacer escala en Miami tenemos que tener visa. Y para solicitar una visa, un lío, un lío. hay que ir ah, a una sí. agencia especializada en inmigración. No es que estoy Exacto. apuntando los comentarios del chat. A ver, Raquel, ya lo hemos dicho que la SIEGEN no está activo para el 2020, que es para el 2021. Uh -huh. Matías Guevara, eres funcionario en Colombia, quieres pedir refugio. Mírate los vídeos de que os he hecho de la tarjeta roja. Ahí te os explicamos los pasos. Uh -huh. Además, además Luis quiero quiero acotar acá que que eh, las relaciones vistas desde, desde Europa en eh, eh, Venezuela y Colombia no tienen mucha diferencia. O sea, es que ellos que muchas personas piensan que solamente los venezolanos podemos pedir asilo no no eh, incluso los colombianos también. Le dirías? El... ¿Qué le dirías a Matías Guevara tú? Que es un funcionario en Colombia que está amenazado y nos pregunta que qué hace para pedir yo le digo que se mire los vídeos de la tarjeta roja que este te lo explico ahí pero sí. ¿qué le dirías tú andreina no yo le diría lo mismo que tú o sea mírate lo, los vídeos vete muy preparado y no lo pienses no lo pienses la verdad no lo pienses y como lo dije antes no no o sea <risa> Mentalicense eh, háganse un plan y ejecuten no y no tengan miedo eso es muy importante también no tengan miedo porque en España la gente es muy querida, muy solidaria y demás, que hay muchas organizaciones que te pueden ayudar. Yo que estoy aquí en Colombia, acá no hay ese tipo de organizaciones ¿no? así en cantidades, ¿no? Hay muy pocas. Entonces, aprovechen las oportunidades porque solamente se ve una sola vez en la vida. Vamos, aquí en Eso. España hay hasta youtubers que os están ayudando. Y no me, miro, es, y, no imagine, me miro. y sin cobrar, y sin, y, cobrar, sin cobrar y sin cobrar. Eso es muy bueno. Pero encantado, eh, también te lo digo, encantado porque me lo paso muy bien. Pero Ay, sí, Hombre, más cosillas Si no te paso a las preguntas del chat ya, Andreina. Sí, algo importante? Eso tú eso crees que... Preguntas? Dice, nos dice Jenny Hostie, Hostos, los pueblos Uf. únicamente se pueden repoblar con papeles, nada se puede hacer sin papeles. Ya estuve la información en un ayuntamiento. Mírate comienzo, Jenny, que nos ha explicado Andreina cómo con la ley de Ida emprendedor puedes repoblar si no tienes papeles. Porque te darían los papeles, haces un proyecto, lo apruebas. Mírate el vídeo que hicimos también con nuestro amigo del otro día que quiere montar un negocio de codornices, por ejemplo. ¿Sí Ay, no, puede? Luis, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay, hay pueblos que tienen, coja nota, hay pueblos que tienen eh, lugares, lugares que, que abandonados. Por ejemplo, hay bares que están abandonados o que solamente funcionan en, en verano porque tienen piscina que llaman tal? chiringuitos ¿Ah? chiringuitos Son sí, bares con piscina que dices tú le llamamos aquí chiringuitos ah, que el bueno, otro día bien, uno en un comentario decía que es un chiringuito y, y otro de vosotros <risa> lo agradezco le puso unas fotos de lo que eran chiringuitos de playa son bares con bien. piscina o con playa efectivamente eso entonces, bueno, y yo hablo especialmente de los que tienen piscina y tienen que y que solo funcionan en verano. ¿Qué les parece? Yo les doy una idea, ¿qué les parece si cuando al momento que vayan a llamar al alcalde le pregunten si hay algún bar que deseen eh, que como ayuden, reestructurar que a trabajar en el bar, sí. claro. y que lo tengan en ese momento porque están en invierno lo tienen parado entonces mira tengo eh, la idea de que en ese bar podemos hacer una cafetería eh, ofrecer música suave en las noches y para que una persona para que las personas del pueblo vayan y, y se calienten en el, en el lugar tengan un un lugar acogedor a donde salir y no que todo el tiempo estén metidos en casa, porque eso pasa mucho en los pueblos, que se quedan en las casas. Entonces, eso es una idea. Correcto. A una, una, una, una pregunta, a cleidy Villatoro, sí que podéis repoblar con la tarjeta roja. Todo el que consiga la tarjeta roja mm. a los seis meses puede repoblar. Exacto. Yo quiero Sin que embargo, no los seis no, no sé por qué os hacen esperar seis meses, pero tú pides la tarjeta roja, a los seis meses puedes repoblar. Es una vía que nos lo está preguntando sí. vale sin embargo no le darías, los seis meses claro qué consejo le darías para familias con hijos inmigrantes tú que tienes cuatro hijos <risa> que nos pregunta que también bueno, ¿qué consejos les daría? Primero, para que miren, se vayan, eh, si tienen la posibilidad de que se vaya una sola persona o la pareja antes de llevarse a los niños, eh, si les es muy complicado irse todos juntos. Si pueden irse todos juntos, perfecto, pueden irse todos juntos. Eh, pueden ir para que vayan buscando, vayan mirando lo de los colegios, para que vayan conociendo. Y si se van a un pueblo, yo les diría que no traten de, de, de irse a un pueblo eh, haciendo el trámite de asilo para que se den ya a conocer los pueblos son muy pequeños y es muy fácil contactarse con una persona eh, gubernamental que te conozca, que sepa tus ideas, que sepa tus aportes entonces no, no esperen esos seis meses para buscar esas vías decen a conocer tengo yo aquí una son... carta que un día os leo de José Luis de Argentina que la tengo aquí sí. un día un día la vamos a comentar él pide que es que, que, el, que prácticamente que los alcaldes le garanticen que le van a dar todo y que ya entonces se viene pero es que eso sí. creo que es difícil tenéis que dar el paso exacto yo creo vamos sí. yo sí. Le, yo, le, yo ayer estaba mirando un, un sí. comentario en ese en ese video que tenías tú en vivo sí en Instagram o en YouTube no sé ay no en YouTube y me y decía un comentario que, que le garantiza claro, quién si le garantiza he trabajo? prometido contestar José Luis de Argentina pero es que no te garantiza mira si todo esto lo estamos haciendo personas privadas a mí nadie me paga ni soy del Estado ni nada a Andreina sí. tampoco al alcalde la mitad de los alcaldes esto no les paga tampoco nadie son alcaldes de, de pueblos muy pequeñitos es, trabajan sí. sin sueldo no te van a garantizar que tú vengas ya quisiéramos ya quisiera. Ya, ya. Vale, ya quisiera. tu carta, de verdad que la tengo aquí. ¿eh? Oye, una pregunta que nos dice Henry Teruel, bullido, muy importante, que tú creo que la puedes resol resolver. ¿Cuánto vale el pasaje desde Colombia? Me han dicho que son más baratos que desde Venezuela. ¿Es así, Andreina? Eh, eh, es que yo pensaba lo mismo cuando eh, comencé a buscar, pero mira que me conseguí con la agencia y me parece que es más barato desde Venezuela. Más barato Sí, es Venezuela? más barato. Pues ya sabes, Henry, sí, sí. opinión, cada uno nos damos nuestra opinión, ¿vale? Sí, sí. Eh, a ver, Marlon, ¿cómo se hace para hablar con los alcaldes de los pueblos para repoblar? Lo has dicho, ¿no? En el vídeo anterior y al principio de sí, este. Claro ¿no? que sí. Te tenemos uh -huh, que remitir, sí. Marlon. Mírate el otro vídeo con Andreina, que lo explica muy bien, y al comienzo de este. Uh -huh. Fran, yo tengo el número de NIE. Perfecto te dan el mismo NIE. El NIE os lo dan para toda la vida. O sea, tú pides a los NIE, Sí. Y en el futuro te van a dar el mismo NIE. Y de hecho, ahora los nies que dan ahora ya no caducan. Antiguamente sí caducaban, pero ya los nuevos no les ponen fecha de caducidad, porque el NIE va a ser siempre el mismo número. No te lo van a cambiar. En toda tu vida, es como el DNI para un español, no cambia el número. Puede caducar y te sacas uno nuevo, pero siempre es el mismo número. Pues el NIE igual, pero ahora los nuevos NIE ya no caducan, ¿eh? A ver, Luis, dime. ¿Te acuerdas que yo fui a solicitar el NIE al consulado? Sí, me acuerdo. Bueno, a ti te mi, lo dieron mi, o mi... te pusieron. Para que veáis que os fijé. dije, escucha, una prueba. Os dije, dependiendo del consulado, en unos os lo darán, en otros no. Cuando alguno de uh -huh. vosotros me pone en los comentarios que no le han dado el NIE, yo automáticamente le copio y pego lo que dice la legislación y el enlace del Gobierno de España. Y ahora ya me estoy fijando que en los comentarios muchos de vosotros decís me lo han dado y otros muchos decís no me lo han dado os lo dije cada consulado depende del cónsul que toque porque aunque todos son consulados de españa cada uno hace lo que quiere entre comillas. y hay consulados que colaboran y otros menos qué te pasó a ti no Sandra, bueno Elena, a mí no. porque yo fui yo fui directamente al consulado, entonces, como ya les había contado en el video anterior, expuse mi situación, y, pero bueno, obviamente mi situación no, no realmente, sino lo que yo quería. Entonces, me dijeron, me quisieron decir que no, pero tampoco directamente que no, entonces, me fui. Pero gracias a un video que tú, tú hiciste, eh, un chico me comentó cómo lo podía solicitar, y lo hice de manera eh, únicamente por, por, por online sí así así mismo es más fácil por sí. internet no Exacto eso Yo es lo que, que quiero mira, hablar lo que tenéis que tener muy claro para mí todos tenéis derecho a NIE. siempre mm. que tengáis un motivo de relación mm -hmm. socioeconómica con españa entonces lo que os van a pedir presencial o por internet más fácil por internet según dice sí, es ese motivo Le... tenéis pues mira, yo es que me van a hacer un contrato, yo es que quiero abrirme una cuenta bancaria en España, por esto, por eso. Eh, Entonces por tienen motivo? la obligación de daros el NIE, os lo juro. O sea, es que es así. Tenéis que te, eso sí, llevar el motivo. No, no, yo es que quiero yo, un NIE. Yo el que motivo digo. que di fue que. ¿Verdad, Reina? Exacto. Yo y, y en que internet dir, lo has claro. tramitado, lo estás tramitando, ¿cómo va la cosa? Lo estoy sí, lo estoy tramitando y el motivo que di fue que quiero inscribirme en recuerdo .es. vale. Ya, eso es todo. Te sigo pasando preguntas del chat, ¿vale? Sí. Mira, Marlon, lo mismo. Marlon, sí, claro. Venezuela, revelo. Hablar con los alcaldes, te ves los vídeos de los pueblos y los de andreína que ahí lo explicamos, ¿vale? Sí. Sí. Eh, Luis, por favor, ¿una persona que esté en España y ya tenga la tarjeta roja puede dar permiso a su hijo menor de edad, salga en compañía de su padre? Sí, sí, sí que puede. y 38. Sí. Sí que puede. Y Andreina lo ha explicado también muy bien, eh, lo que decías el otro día, deja firmada cómo era para que puedan viajar los niños, ¿verdad? En vez de una autorización sí, mira, para viajar, es, ¿cómo era lo que dijiste, Andreina? Es, es muy importante que sepan, es muy importante que sepan. En Venezuela no se están aceptando poderes especiales para la salida de los menores. Esto es una ley que están implementando ahora mismo para hacernos, eh, para ponernos más trabas. Entonces, no, no. Tratemos de que hagamos ese permiso desde un consulado, desde un consulado del país donde estemos, para enviarlo a Venezuela. ¿Por qué? Porque los poderes ya no tienen validez en Venezuela, ya no están teniendo validez. Entonces, lo que están haciendo es una autorización de viaje en Venezuela para poder salir con el niño, pero este esta autorización debe tener Toda la información, información del vuelo, información de horas de salida, de entrada, cuántos días vas a pasar, entonces no es conveniente. Entonces es muy bueno que se asesoren con un abogado porque esto está complicado, sin embargo, si estás fuera del país de origen, o sea de Venezuela, puedes dirigirte a un consulado o a una notaría, eh, redactas un poder especial en internet hay muchos formatos en donde otorgues los derechos a la persona que tiene el cuidado y custodia de tu hijo porque ya una vez que tú no estás con tu hijo el cuidado y custodia ya no es tuyo, ya pasa a ser de la otra persona de manera temporal entonces puedes hacer también un trámite de custodia, eh, cuidado y custodia temporal eso también te sirve para poder sacar al niño y o si no puedes averiguarte un poder especial y lo notarías y por la, el consulado de, de Venezuela en el país donde estés. Es perfecto, muy fácil. Perfecto. Al, Set, dice Luis, pero leí que uno debe tener 2.540 euros como emprendedor y como 500 o 200 por familia si no estoy mal. Eh, a ver, una cosa es el dinero que te piden para que tú mantengas a ti y a tu familia. Ese sí, eso lo que a invertir? familiar Y otro el dinero que quieras poner para el proyecto. Que para eso no hay máximo ni mínimo. Es lo que tú consideres en el plan de negocio. Veros el vídeo que hicimos el otro día desde Perú que lo explica muy bien. ¿Vale? Que lo explicamos muy bien. Entonces distingue el dinero que necesitas para el negocio del dinero que te piden para demostrar que aunque fuera mal el negocio, tienes para mantenerte durante un año por lo menos. ¿Vale? Cualquier cosa me vuelves a preguntar. Cirilo. La visa de emprendedor es una puede solicitar en el país que se encuentre. Sí, de hecho es que la debes de pedir en el país. Mirados en el, el, el país video con Perú el otro día. Que él lo va a hacer muy bien porque él viene a España a estudiar, para hacer networking, para ver cómo hacer el plan de negocio, pero luego se va a Perú para ya solicitar la visa de emprendedor porque hay que pedirla en el consulado de España en vuestro país civilo, ¿vale? Uh -huh. El plan de negocios, hablaremos del plan de negocios, que se nos olvidó preguntar el otro día, sí, sí, quedó pendiente la duda, lo habéis dicho en los comentarios también. ¿Puedo pedir asilo si soy de Honduras? ¿Qué le dirías a Rosemary? Que sí, que sí puedo, sí, totalmente. Y dilo, que sí puedes venir con tu familia? A que es sí, con el plan claro. de emprendedores, perfectamente. Sí. Claro, claro, hay que re... Jan, efectivamente, las preguntas que estén resueltas los remito a los vídeos, porque si no entramos aquí es... en un bucle, en un bucle no avanzamos. Bueno, yo quiero preguntas sí, claro. nuevas, eh. Las, es, ya, a sí, partir de sí, las sí. preguntas que están respondidas, digo, respondida. Y en Instagram voy a hacer lo mismo, porque es que si no los que ya, los que trabajáis, pues ya no tenéis es nuevo con esto claro. ¿no? Es muy repetitivo, <ríe> ¿no? No había plan, pensado la... yo, no había yo pensado este tema, eh, Andreina. Uf. Es que os estáis sí, quejando mucho los, los que de verdad sois aplicados me decís oye Luis pero eso ya lo hemos hablado pues nada a partir de ahora el siguiente vicio Manuel Carchi no tengo trabajo pues hay que ver los vídeos hay que ver los vídeos sí claro y, te y como te el de Taila, fue... el, el de la brasileña sí o también también acceder a estos cursos que te dan la preparación previa también Exacto. te sirve Mariana Cáceres te dice hola Andreina Hola Mariana, saludos. Miguel Ángel Acosta a ver los vídeos de la repoblación y las dudas, quiero dudas nuevas vale dudas nuevas cuando ya veis el vídeo bueno, es lógico que queden sí. dudas pues me ponéis dudas nuevas ¿vale? que no estén resueltas en el vídeo te dice eh, Mariana hola Andreina para la agencia fly travel solo es para venezuela o desde colombia hay alguna agencia que también haga eso eh, no eh, cómo es el nombre Luis perdón Mariana se llama Ah, Mariana no, desde ellos operan en cualquier parte del mundo y, y a mí esto quería hacerle énfasis también porque ellos hacen escala en Estambul y en Estambul no necesitas otro requisito adicional del que llevas entonces eh, te aconsejo que los contactes, eh, como les dije, ya les dije, arroba flytravel.gov Dice Leandro, buen día. Siendo flybroker o agente de carga independiente en Colombia, ¿podría ir a España a inscribirlo como proyecto laboral para emigrar allí? Pues trabajadores de Colombia, USA y Canadá, pues sí, puedes probar, Leandro. Es un proyecto de negocio. Mírate la ley de emprendedores y mírate el vídeo que hicimos con Perú el otro día, que te lo explica muy bien. Otra pregunta. A ver bueno Claro ya, a ver, en Perú y Chile hay un tratado que no tenéis que, que podéis aplicar a cualquier trabajo como si fuerais españoles. Ese es el del tratado. No, no, yo estaba, yo, yo estuve investigando eso y yo no miré nada de eso. O sea, ya, es no, que pero eso, es la ley de emprendedores se lo salta. Que lo, se eso, es que sí. hay leyes que se están quedando soletas. Por ejemplo, la de Chile y Perú, efectivamente. A, a los otros tenían que ser trabajos de difícil ocupación, pero si montáis un negocio. Pues, pues lo podéis hacer cualquiera. ¿Vale? Uh -huh. Pequeño negocio, lo que sea. España. Pues mira, verte, Luz Villa Tarazona, ver los vídeos. Sí. Lo que ver los vídeos ¿no? es lo primero. Y luego preguntas Ajá. concretas. Lo que es, A ver, Pelina, me tengo que poner un poco serio, porque si no hacemos aquí un bucle. Que yo no tengo prisa, Uy, insisto, sí. pero. <ríe> sí. Si digo ver vídeos, es ver vídeos. Eh, bueno, a ver, y, y gracias a los que respondís vosotros mismos, ¿vale? los que os ayudéis. Exactamente. Eh. Emilio Carpio, por favor, Andreina, uh -huh. ¿puedes repetir las páginas? No, te das a... <risa> ¿Te lo miras? Sí, sí. ¿Claro? De devuelven el, el video y Bien, ya ahí claro, está el información. Al video otra vez para atrás, coges un bol y un papel, como tengo yo aquí para vuestras preguntas y te lo ves. Claro. Otro que Lina Garcés, por favor repetir las páginas. Pero qué cómodo. No. no. Nada. No vamos a repetir ninguna página. Las que ha dicho Andreina en este vídeo y las que hemos dicho Susana y yo en los otros vídeos de los pueblos. Qué cómodos sois. Ay, por favor. Oye, que yo estoy aquí todos los días en Instagram, de lunes a domingo. Ahora estoy con los sí. también. Ah, por favor. Y no podéis ver un vídeo. Oye, oye, oye, oy. Sí. A sí, ver, sí, sigo eso... avanzando porque es que. Estoy en Colombia, habré con proyecto de arraigo, tal, tal, tal, tal, tal, vale, Dubraska, pues ya sabes lo que tienes que hacer, arreglar los papeles o un plan de emprendedor. Y entonces sí puedes, puedes aplicar. Aparte que el proyecto de arraigo no tiene el monopolio, tiene muy buena idea y casa, lo que os digo siempre, pueblos con personas, pero os pide los papeles. Entonces, o arregláis los papeles, veros los vídeos, o un proyecto de emprendedor también nos vale. Sí sí pero además de eso luis que no, no se queden. o sea que no sea eso un limitante para llegar para que, llegar claro, a España. Yo veo que mucho yo quiero que los privilegios sea gente proactiva Eso claro, proactiva claro, si exactamente. Yo quiero una carta que un alcalde me garantice vamos que me va a dar trabajo uh -huh. que me va a dar todo me va a dar No, no perdonarme la expresión uh -huh. Y pues nos bueno, vamos a salir y aquí del si país porque... Todos claro eso Ah, no, no, y vamos no me voy a meter de... yo en política porque esto no es un canal de política, pero me suena en Venezuela. Claro. Yo os voy a dar, yo os voy a dar. Vosotros no hagáis nada yo os lo voy a dar todo. Y mira cómo habéis acabado los de Venezuela. Y mira cómo termina. Sí, yo precisamente busco lo contrario. Exactamente. Busco pues que saltar. la gente espabile. Esto es un canal de orientación laboral, no un canal Eso. de zombies que les dan las cosas regaladas. <risa> en que no quede donde quiera estar y allí está, ya está. Claro, es verdad. Pero lo digo con, con cariño, cariño eh, que lo sepáis. Con cariño, eso sí, somos... con responsabilidad, eso es responsabilidad. Estoy de acuerdo con Cataluña y en toda España que aquí no hay xenofobia ni. Estoy de acuerdo con J26 en todo lo que pones en el chat. Eh. Totalmente de acuerdo. Yo tengo mucha familia catalana. <risa> uh -huh. Iván Capote y quiere que le dé los consejos que me acaba de comentar. Ya lo a que finalizar no. dentro de poco el vídeo, ¿verdad? Otro, mira, Emilio Carpio. Andreina, por favor, ¿puedes repetir las páginas? ¡Qué risa! ¿Eh? Veas el video. Por el por si favor. las preguntas son estas, vamos a finalizar sí. el vídeo. Porque vamos a repetir las páginas le dais al replay Priline, sí. le dais al replay le dais el replay del vídeo y os veis las páginas y los otros vídeos de los pueblos sí, Bueno sí. me voy para el final del chat que si no no acabamos luego me lo veo entero claro luis Dime. Eh, bueno yo quería como ya estamos tan sí. repetitivos en las preguntas yo voy a hacer un, les voy a dar un consejo a todos este, de manera desinteresada eh, las personas que quieran viajar, migrarnos, no nada más a España, los que tengan algunos otros proyectos y estén mirando eh, este video en este momento, yo les quiero eh, dar un consejo que, que les va a servir mucho. Cuando vayan a hacer algún algún viaje, no, no vayan a viajar con miedo. No, inclusive, como me lo decías ahorita, la persona que piensa que va a viajar eh, para España, va a ir a España, Cree que lo van a tratar como los tratan en otros países, no, seamos abiertos, recuerden que no todas las cosas son iguales, recuerden que las oportunidades en el momento que llegamos no van a estar allí en nuestras manos, nosotros debemos de crear las oportunidades y emprender siempre, empre emprender, no esperemos que, que nos den las cosas en las manos, eh, mírense muy bien la situación que estamos pasando en Venezuela, eh, los que no me conocen, yo soy venezolana, y entonces la, es muy complicado así. Seamos más abiertos, eh, respetemos a los demás, respetemos la ideología de cada quien, el pensamiento, no, seamos eh, no tengamos pensamientos de xenofobia en ningún momento. O sea, seamos muy abiertos porque países que son subdesarrollados son gracias a los migrantes, entonces seamos muy abiertos y dejemos el miedo para migrar, y no estigmatizando no no seamos muy muy muy muy abiertos proactivos y, y no esperemos que nos den las cosas en las manos seguimos con las preguntas Luis pues mira eh. le quiero responder a Jason RR que sí yo creo que sí que sí que puede seguir con el tratamiento ¿eh? porque en España la sanidad se la damos a todo el mundo independientemente de si tiene papeles como si no los tiene e incluso para eso hay dos modalidades dos moda modalidades Luis Dice si las quieres decir, Andreina. No, no, no es que no estoy clara en este momento, pero sé que es, te dan de alta en la salud para. Mira, para... te lo digo yo muy fácil. Te, para es... que tengáis la salud tenéis que empadronaros. Que el empadronamiento uh -huh. no es nada. Sólo sea, si al ayuntamiento y decir, mira, yo vivo aquí y ya está. Y ya con el empadronamiento te dan la tarjeta de sanidad. Y también te sirve para escolarizar a los niños, porque claro, es... te tienes que empadronar. Que oiga, vivo en España, con papeles o sin papeles, pero vivo en España. Vale. También sí, os recuerdo incluso... que para. Bueno, ya está, venga, que no me quiero enrollar. ¿Te digo alguna pregunta más, Andreina? Sí, sí, vale, para Las de que pida repita las páginas me las salto, ¿no? Sí, eso, Esa correcto. Me la salto, ¿no, Miremos los videos de Luis ya y este vídeo tiene toda la información, así que podemos tomarnos un tiempo y mirar los vídeos con. Claro. Mira, si entre o, ellos nos estáis ayudando muy bien. Yo creo que ya el vídeo lo podemos ir terminando, porque no, sí. me, de verdad, me, me agrada mucho, que, porque es que estoy viendo preguntas, pero estoy viendo que vosotros mismos os las estáis respondiendo, y eso es lo que busco. Ah, excelente. Claro. Eh, inteligencia colectiva, genial. Sí, genial, sí. de verdad. Claro, por pues, si no. Y mira, Andreina es una de vosotros. Andreina uh -huh, la, la he conocido aquí, ha empezado a colaborar, pues venga, vídeo para ti, uh -huh. y quiero que vosotros también, los que... Los, bueno, ya, sabéis, ya lo... No os voy a repetir lo de siempre, os repito. Suscribiros el que vea esto si no está suscrito dar un like si os ha gustado, vale, Eso. campanita para que os avise en directo y y, les, y, les, bueno, y estoy todos los días en Instagram, que, y Instagram está, claro. que me ayuda mucho siempre en los chats siempre ah, no, que ella chica. puede también estamos todos los sí, días sí. a partir de las seis horas de Madrid en adelante cuando podemos, vale, cuando puedo pero vamos estoy del lunes a domingo no hay todavía no he fallado yo pero en un mes no he fallado ni un día desde que empecé no he fallado ni un día. Y cuando falle Luis, estoy yo. Vale, lo, pues lo hacemos así. Estaban preguntando por aquí tu Instagram, pero bueno, eso ya se lo dices tú en Instagram mañana, si eso. ¿vale? Sí, bueno, sí, sí. O si claro. quieres decírselo ahora, díselo ahora, como tú quieras. Sí, claro. Eh, no, por Instagram me pueden buscar como arroba Andreina eh, mm, VG. Andreina eh, VG. Pues, Priliner, muchísimas gracias a todos, como siempre. Sí. Muchísimas gracias Andreina por, por toda todo el conocimiento que nos ha aportado, que no es el primer vídeo. El que quiera ver las páginas, pues le da el <risa> vídeo, el que quiera repoblar, que se vea los vídeos de los pueblos. Las dudas que os queden, sí. Esas me las ponéis en los comentarios. vale Pero no me digáis, Luis, ¿cómo hago para claro, repoblar? Pero que sean dudas. Claro, que sean dudas, claro, pues me dicen, <risa> Luis, ¿cómo hago para ir a España? Pues te voy a responder. Pues para ir a España, mírate primero es? los vídeos y luego. Las dudas que no te hayan quedado claras, pregúntamelas, pero dudas con y los repoblación igual, ves los vídeos y las dudas raras y las pones. ¿Vale? Y que muchas gracias. Que yo no quiero añadir más, quiero dejar que sea Andreina la que se despida de todos vosotros. Yo ya desaparezco porque quiero que el canal de Prisline lo hagáis vosotros. Yo ya, tú, yo ya me despido. Ahora ya te dejo a ti que te despidas y acabamos la emisión, Andreína. Sí, listo, Luis. Eh, bueno, a todos los PRIXLILES, lo que siempre les dice Luis, lo que les digo yo, mírense todos los, vi los videos. Eh, estoy a la orden, también es algo que les he dicho mucho, estoy a la orden, no, no soy profesional en derechos, pero tengo conocimiento. Eh, perdón. Bueno, entonces, eh, nada, me queda despedirme. Este, saludos a todos y Luis gracias por todo, gracias a todos las colaboraciones, los buenos deseos hasta luego, estamos siempre en contacto yo siempre estoy en los comentarios cada vez que puedo chao